¿Por qué digo que para mí sí es un fraude las redes de mercadeo, multinivel o pirámides? Llámenle como quieran, al final de cuentas es lo mismo. Les voy a platicar un poco de historia. Allá por los años 70 vi un anuncio en el periódico que se repetía varias veces con diferentes personas que lo firmaban, donde solicitaban personas de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier escolaridad y de cualquier profesión, de cualquier religión, etcétera, etcétera, de cualquier estado. Que quisiera ganar mucho dinero, trabajar en sus ratos libres y conocer uno de los sistemas más extraordinarios, revolucionarios y únicos que llegaba al país por primera vez y de única ocasión. Había que comunicarse un teléfono y pedir informes. Lógicamente me citaron al día siguiente a un hotel cerca de Reforma y me daban a escoger un horario con diferencia de dos horas entre sí. Lo esperamos a las 11, a las 2 de la tarde o a las 4 me dijeron. Es muy importante que no llegue tarde porque ya no se le entrevistaría y perdería usted su oportunidad tan grandiosa que tiene ya no recuerdo qué horario escogí y fui con la ilusión de conocer que era eso que sonaba tan motivador y tan de extraordinario. Era un salón de eventos con muchas personas recibiéndonos a los candidatos en la entrada y nos preguntaban el nombre de la persona que nos había contactado. Una vez que conocí a la persona referida, me indicó dónde sentarme en el salón para que escuchara la presentación y me hizo hincapié en que al final de esta, lo buscara para que me entrevistara y resolviera las dudas que tuviera, y ver si sería yo aceptado o no, en tan grandioso proyecto. Me pregunté que si podía adelantarme de qué se trataba el asunto, o cuánto tardaría la presentación, pero me recalcó que era mejor que me quedara la presentación, y después de esta, ya me contestaba con el duda. Me senté y esperé como unos 15 minutos a que se llenara el salón. Había como 200 sillas y se iban ocupando poco a poco. Ya casi ocupado en su totalidad el salón, se apagaron las luces, se prendieron las del estrado y empezó una música potente y motivadora a oírse. El presentador nos agradeció nuestra asistencia y presentó al líder del evento un tipo que de repente entró corriendo por el pasillo central al estrado y desde luego con aplausos y vítores de algarabía a su entrada con todos los presentes motivados por el personal a cargo del evento igual que en la actualidad el tipo era presentado como doble diamante, tres veces platino cuatro veces oro, amo de los esmeraldas, rubíes y no sé qué tantos títulos como si fueran maestrías otorgadas por las mejores universidades del mundo. Híjole, decía yo, pero qué tipo tan chingón es este cuatro. ¿Todo el show? Para hablar del grandísimo proyecto en cuestión. La verdad no me enteré realmente de qué se trataba. Según esto no eran ventas, no tenías que esforzarte para nada. Los productos que te darían si es que pasaban la entrevista final y eras agraciado y beneficiada con ti, beneficiado contra Medicina, como varitas mágicas que por solo tocar la gente se aliviaría, dormiría mejor, oliría no con mejor perfume entonces sería una verdadera maravilla para todos y para todos. Lo mejor de todo sería que además tendríamos gente que nos ayudaría a hacernos ricos por lo que estábamos. ¿Sí? seríamos iniciadores del mejor. El más extraordinario, maravilloso, non plus ultra sistema que llegaba a México, el famosísimo y nunca había ponderado el Multimed. ¿Qué que era el Multimedio? el único sistema que permitía que invitáramos gente a trabajar con nosotros y nos dieran ganas de ganar dinero a mano tiendas. Igual se hablaba de viajes a los mejores lugares del a los Ahí regalaron uno a quien había cubierto todos los niveles exigidos para que empiecen a las Después que entregaron el mismo auto a la misma persona en los tres horarios diferentes todos los días que duraba la presentación. Sí, era el famosísimo Holiday Magic. Así se llamaba la empresa, duró muchos años y tenía muchos productos. Que yo sepa ya desapareció. no con nosotros. Cuando me senté con mi reclutador a en la entrevista le pregunté varias veces de qué se trataba realmente me decía, primero te entrevisto y si eres aceptado, te explico bien todo. Aparte de hacerse, secuelas, Con preguntas como nivel de estudios, cuántos son de familia, si ya tenía experiencia laboral o no, si pagábamos reto, vivíamos en casa propia, etcétera, etcétera. Solo le interesaba saber cuál era el nivel económico de mi familia para saber el potencial económico que tendría yo. Me dijo que para entrar tendría que comprar un portafolio de ingresos. El costo ya, verdad, no me acuerdo. Pero decía el saber si lo podía yo hacer. Digamos que costaba en ese entonces como unos 4.000 o 5.000 mil pesos del valor adquisitivo de este 2019, unos 200 a 250 dólares. Claro que me decía que esa inversión yo la iba a recuperar al meter los primeros dos asociados, que ya con inscripción de ellos la mitad de cada uno sería para mí y así con dos yo recuperaba mi inversión una verdadera pirámide. Seguía yo insistiendo que me dijera qué más había que hacer y el único que me decía que si no podía invertir no me podría decir de qué más se trataba el asunto y me perdería de la grandiosa oportunidad. Que tenía frente a mí para hacerme multimillonario en un chasquido de dedos. Bueno, está bien, supongo que consigo el dinero, ¿qué más hay que hacer? ¿Le Y ya, me explicó cómo era el sistema: invitar a gente inversionista de majo de mí a hacer una especie de pirámide y ganar dinero con una parte de lo que ellos compraban cada mes del producto que era obligatorio para continuar el sistema y así tendría yo también que comprar cada mes una cantidad de producto que obtendría con un favorísimo 20% y que al venderlo entre mis conocidos yo recuperaría el dinero y tendría utilidades extras a mis asociados total, era ganar, ganar con respecto a la pirámide me explicó que hasta un quinto o sexto nivel debajo de mí ganaría comisiones. Además, contaba con todo el apoyo de como mi reclutador y de la empresa para que todo lo que necesitara para crecer en mi red y también que podría asistir e invitar a este tipo de presentaciones como las que estábamos, para apoyarme reclutando gente debajo de mí. Bueno, les decía, inversionistas, no le entré, desde luego, buscaba trabajo para ganar dinero, no para invertir. No tenía dinero y si, hubiera querido, y si hubiese querido hacerlo. Después de un tiempo se empezó a hablar mal de la empresa Holiday Magic y desapareció. Sí llegó a crecer en forma rápida y cada vez más gente se sentía timada cuando se daban cuenta de que acumulaban mercancías y poderla desplazar con la velocidad necesaria. Y era el truco, hacerse consumidores para poder tener beneficios en la red. Total, en resumen, número 1. Llámale como quieras, pirámide, multinivel, red, etc. Es lo mismo. Número 2. Ingresa comprando un kit de bienvenida que recuperarás cuando metas otros incautos. 3. Invita a tus incautos a presentaciones fantasmagóricas para motivarlos y llenarlos de envidia de la buena para que le entren al sistema. 4. Invierte cada mes en una cuota de productos para que no pierdas los beneficios de tal atraco. Si lo vendes, o lo regalas, o te lo metes por donde puedas, a la empresa no le importa. Ella está ganando al venderte tu cuota mensual. 5. Ten en cuenta que debajo de uno se va formando la pirámide, y con uno que deje de invertir cada mes, el proceso se interrumpe. En algunas empresas vuelves a empezar, en otras hay un número determinado de cortes permitido, al final de cuentas es lo mismo al fin. Tú cheques de ahí ¿sabes? de los incautos vigentes que paguen tu mensual y no rompen nada. O sea, es para pagar tus misiones de los niveles y para mantener los premios de viajes y autos que se dan. Los productos en cuestión son más costosos que los similares se puedan conseguir en cualquier comercio de precio. No simplemente los productos maravillan, llámales, simplemente se comercializan así, la empresa es la que crece. Todo con producto comercializado así, el sistema de red se expande tremendamente y de igual forma desaparece. Habrá quien diga que sí, hay gente que se hecho rica, sí. Pero si se compara con el número de gente que entra al sistema, es porcentaje global de un solo dígito. Ha habido multiniveles en cosméticos, suplementos alimenticios, productos ecológicos, inversionistas de bolsa, de oro, joyería, de café, de ropa... Los que curan el cáncer, cualquier enfermedad, bajar de peso, total que de todo. Y en todos los familiares y amistades, ya le ponen las cruces a cualquiera que empiece a hablar de la maravilla. Pues, en verdad te invito a conocer otras experiencias. Entré a una empresa de joyería, fue mi segunda experiencia. Y esta creo que por ahí he visto Todavía así como yo no quiero hablar. Todo lo anterior expuesto, cuando tengo algunos cambios mínimos, esta empresa comercializaba los mismos sistemas, borrillería de chapa de oro y chapa de rojo en lugar de comercio. Aquí mi experiencia fue que si sí, me inscribí y estuve invirtiendo uno o dos meses en el mercancía. Pero un familiar para no fue pues, que pagó la reunión y hace unos 5 euros. Yo debía de haber sido por ahí de los 90. eran unas grandes diferencias de precio en el tipo de mercancía. En verdad que era la joyería de la empresa de multivía: Platón y alpaca enchapado con oro. Me imagino el mínimo plataje o tumbago, un material igual en color pero sin valor ni cualidades que el oro y la alpaca, o también platón enchapado en rollo, materiales para nada del costo de la plata y y el precio de estos productos por el sistema de comercialización expuesto pues lógicamente es altamente costoso, muy caro pirámide de una forma, con dos líneas, con cuatro líneas, con mi abuelita en medio, etc. de todas formas, es la misma gata, es lo mismo. Dicen que el único animal que cae Esta vez por mi cuenta y con premeditación, alevosía y ventaja. Es decir, derechito y despechito. ¿Por qué? Aparte de lo de mente, lo que todos caen, por esta afán de encontrar dinero fácil en situaciones difíciles para salir adelante. Pero no les dijo el otro, es exactamente lo mismo. En este caso, en es una empresa gringa de cuerpo sano que comercializa productos maravilla carísimos el nombre que te o sea, suplemento alimenticio, llámese milagre. Aquí la inversión fue de 3.000 en 2012 y más o menos 2.000, como un mensual, y caí como dos meses, lógico, solo me a un incauto debajo de mí y nunca crecí, y nunca pude pagar los siguiente supermercados. Pero al final de cuentas, lo mismo, recluta gente, lleva las presentaciones masivas, paga cada vez la cuota mínima, y ya atras tu círculo básico porque no tienes otro tema de conversación más que la maravilla de producto que tú vendes. Si te dicen que hacen dinero en tus ratos libres, pues es mentira. Para que estos sistemas funcionen, tienes que dejar de dinero. Palabras, siempre te van a hablar de ellos como maravillas y generadoras de dinero. Tienes que mantener compras mensuales mínimas, reclutar gente y atar a tus conocidos y dependiendo del producto en cuestión, almacenar parte de tus compras de tu cuota. En verdad espero que esta información de mi experiencia trato de incluir en ninguna forma en las personas que estén interesadas en conocer un poco de estas pirámides Para mí son pirámides disfrazadas con cualquier tipo de producto Es verdad, de cualquier forma que le llames, al final de cuentas, va a ser exactamente lo mismo ¿Tú qué opinas? Te agradeceré si me dejas tus comentarios y si me quieres hablar a mi correo aquí te lo pongo y de verdad te invito a suscribirte a mi canal, es muy importante para que estemos en contacto. Muchas gracias.